Porque están acostumbrados a que vengan profesionales y que hablemos sí, distintos temas sobre todo relacionados con la salud. Claro. Hoy dije hago algo distinto y tengo un living que mira, perdón, pero se te abre Me el Y mira, disculpame. Disculpame, mi vida carísima sí, esta no entrevista. No, no, no. ¡Aplausos para la obra. No chicos. No, no, no, no puedo creer, nunca pensé que iba a estar con Julieta Navarro. Ay, por milas de rayos. Ay, ya. El sombrerazo no, que no, te has puesto, no, ya, ya le dijimos no Ya luce el fin de ahí dije yo voy así toda montada me, me, <risa> as, ven, vení montada Mira, así armada Me, me encanta Bueno gracias por venir, gracias Por la invitación, muchas gracias Me, me encanta que estén acá, bueno Teníamos una invitada que todavía no llega, lo vamos a dejar. Es gracia. Gracia. muy coqueta. Es muy coqueta. Es muy coqueta. Y, y además pero... canje, si yo, a mí me dicen en mi programa que soy la reina del canje. Es que lo sos. Me saca, pero ah, años de sí. luz, Muriel del Barco. Muriel Así del tal. Barco, lo ha dicho él Así que si llega le pedimos a Facu Kaila sí. que, bueno, que la traiga y que, y que la acomoda acá entre nosotras porque iba también a formar parte de esto que dije, estuve pensando mucho el tema de las redes sociales. Visto que pasó la semana pasada las fotos que se realizaron de Wanda. No vamos a hablar puntualmente del caso de Wanda Nara, porque tenemos por qué andar opinando ¿no? del cuerpo de las personas, sobre todo el cuerpo de la mujer, que tanto hoy se ve como en foco, y sobre todo en las redes sociales, y dije invitar a mujeres comunicadoras, conductoras y hablar un poquito del uso de las redes sociales, cómo lo ven ustedes, qué opinan ¿no? de todo esto que pasa con las mujeres sobre todo. Agarran que a tener. Ay, es que es tan amplio el tema, ¿no? Sí. Deberíamos necesitar como una hora de consultorio. Lo pero... tenemos, lo tenemos. Sí, ah, es que tenemos no lo tengo a perder de Tulio, chicas, así que podemos hacer lo que <risa> queramos. No, bueno, eh, es una época, digamos, como un poco intensa para mostrarse ¿no? en las redes. Toda ¿Sí? ¿no? esta expectativa que se genera de cómo sos, de tu cuerpo uno elige mostrarse, por eso también están abiertos a los comentarios. Lo que creo un poco cruel puntualmente con el tema de Wanda, si no vamos a entrar sí. ahí, es que todos los años viste esperan la foto de ella de vacaciones para darle con un caño a su cuerpo, un cuerpo que ustedes sabrán, ha maternado sí. en cinco ocasiones y ha pasado también, ha sido un hogar y es ella toda una mamá, entonces yo a veces no lo puedo creer. Sinceramente no puedo creer porque además en general somos las mismas mujeres las que nos estamos como midiendo y, Total, y comparando no y, comparando uh -huh. y siendo muy crueles. Las redes, eh, con todo lo que significan y todo lo bueno que tienen, también tienen esta otra parte en donde eh, nos mostramos como súper bien, súper perfecto, está todo bien y no contamos sobre nuestras inseguridades, sobre... También nuestros mambos personales, digo, nosotras que por ahí, no sé, a mí me pone un poco incómoda ponerme en lugar así de referente de algo. Pero entiendo que por lo menos 10 personas de las que me siguen por ahí les copa, no sé, cómo soy, lo que hago, bla, bla, y en, inconscientemente influís en lo que decís, en lo que comunicas y después trato de ser muy eh, consciente de todo lo que digo que me vuelve en un comentario. Entonces... Trato de comunicar cosas que me parecen que suman, pero uh -huh. eso no quiere decir que internamente no te pasan un montón de cosas, que sentís inseguridades, que tenés mambos con tu cuerpo, Seguro. con tu imagen, con, con tu edad, con un montón de cosas. Y solamente quiero decir que bien dijiste vos que esto siempre se pone en foco en las mujeres. Es que sí. Puntualmente uh -huh. en la Argentina, viste que siempre hablamos de que somos el segundo país con más trastornos de, de problemas alimentarios uh -huh. en el mundo. De que el 90% de, la, de, de las estadísticas de las personas que tienen trastorno de alimentación son mujeres. Es verdad. Entonces, que tenemos que empezar a atenderlo desde otro lado, digo, ¿no? Y cada una hace lo que puede, comunica como puede, pero Wanda diciendo cómense una pizza si lo necesitan, es decir, loco, basta. es claro. que a quién nos estamos mintiendo. Si uh -huh. En realidad, nos está pasando a todos algo similar. Exacto. Es que lo que yo no entiendo es por qué se le exige tanto a una figura o a una persona que es conocida o a alguien que decide publicar en las redes sociales. Uh -huh. Me parece que, que se le pone mucho el foco en lo que quiere transmitir, el mensaje que quiere dar. Es Pará, tal vez simplemente tenía ganas de sacarse una foto con filtro y quién es para juzgar, quiénes somos para juzgar al otro. Uh -huh. digamos. Me parece que, que hasta es mucho más profundo esto de pretender que el otro me diga lo que tengo que hacer o que el otro que publica en las redes sociales eh, sea mi ejemplo de algo. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser ejemplo de nada, digamos. Yo comparto mi vida, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi día a día y no pretendo ser ejemplo de nadie. <ríe> lo hacés porque a uno le gusta, ¿no? Porque también uno trabaja de eso. Y yo elijo que ah, mostrar. Claro. Y también pienso, más allá de que nosotras salimos en la tele y tenemos este trabajo, podremos haber tenido uh -huh. cualquier otro. Eh, digo, muestro lo que quiero, pero más allá de que yo estoy expuesta, alguien que está en casa, que, no, que trabaja de cualquier otra cosa... Publica o cuenta cuando está triste, cuando lloró, cuando no puede pagar la tarjeta, cuando, no sé, un hijo está enfermo. Uh -huh. No publicamos esas cosas. Demostramos no. lo lindo. Claro. O, o incluso sin ir a la publicación. Cuando te sacas una foto vos, en tu casa, con tus amigos. ¿Te sacas fotos cuando estás feliz, cuando es estás um, viviendo un momento alegre? Cuando estás triste, te ganas de meterte en la cama no te tenés ganas de salir, uh -huh. digamos. ¿No? Me sí, total. Ahí. No, total. Y es lo que cada uno ¿no? elige, elige publicar. Obviamente por ahí cuando uno va, siempre digo que uno va por como, como un cierto perfil, ¿no? En las redes sociales, lo que elige mostrar, los hijos, la vida de uno, pero es verdad. Uno por ahí se mete y quiere ver cosas positivas en las redes sociales, quiere ver cosas bonitas. Entonces, dije. Qué mejor que tener eh, personas no mendocinas que están en los medios que lo hacen y que sobre todo hablarle a nuestro público que está del otro lado y comentarles ¿no? de qué va a las redes sociales. Como siempre decimos, tiene el lado B pero también tiene el lado A que sirve para generar laburo un montón. Y por eso presento ahora a la, a la tercera invitada del día Así de hoy. Para, para, para. Antes que nada, mira, soy una mujer real, entonces ando todo el día a las corridas y igual. Bueno, para. Llegué tarde, me van a tener que bancar. Yo te voy a Igual que sí. Es por la reina de canje, ¿entendés? Ya pasó por la peluquería, sí, por sí, por la ropa, sí, no, no. sé sí, qué, sí. te calé. Ya hice ¿La todo, ¿eh? Ya, ya. Sí, te tenía a las 7 de la mañana, ya entrenando, todo, ¿no? todo? Todo. Entrenó todo, ¿ya? Sí, entrena todos los días, pasa. como a Esto es así. Pero bueno, me, encant me encanta lo que, lo, un poco lo que dijo Orne, me uh -huh. sumo, porque creo que sí, que, que la gente además como que te exige un poco más por vos estar, digamos, tan expuesta, ¿no? Eh, la gente empieza como a decirte... Eh, mostrame tu parte más real. A mí, por ejemplo, me te critican un montón y el otro día lo conté porque uso filtros. Qué lindos son los filtros. Digamos todo, chico, Qué lindos son los lindo, filtros. Sí, claro. El que te diga sí, que no, que total. Y la gente me pone, capaz estás vendiendo algo que, porque nosotros leemos todo lo que nos ponen es re importante. algo que no sos. Y yo, y yo el otro día lo aclaré y dije, no, no, no, no estoy vendiendo. Si lo uso porque me gusta, digamos, y no tengo ningún problema de, de mostrarme auténtica en mis redes, porque creo que también eso es lo que te acerca a la gente, de uh -huh. hecho cuando Nara hace este descargo, la gente la quiere más y la banca más. Sí. Uh -huh. Digo, está buenísimo como bajar a la realidad. Las redes para mí han venido un poco a eso. Sí. Antes como la parte de las modelos, era como una figura que vos veías, digamos, en la vía pública o en la tele, todas impecables. Y no somos eso. No. Somos como... No, lo no que pasa es vos. que a veces sí uh -huh. creo que hacemos como una... No somos eso, no creemos sobre eso. Sabemos la presión que nos genera tener que y ser Exacto. y vernos uh -huh. de tal manera, pero sabemos que no. Sin embargo, creo que nos cuesta darle batalla. Eso es lo que sea la enorme. No publicamos las partes uh -huh. que no están tan buenas. No buenas. contamos de nuestras inseguridades. Sí. Nadie sabe. Uh -huh. No sé si mucha gente sabe cosas que nos han pasado. Que sí bueno, estamos yo, vos, tú, y yo, yo creo también. Que vos, sí, porque sí, que, vos tanto también, que, te sigo, sí. que te digo que te he visto como en una evolución. Creo que evolución, supongo. No, sí. eso será para vos. Pero digo. De poder decir flaco, no está. O sea, el otro día que publicaste un poco también lo que es para vos tu transformación, sí. tu... tu no y sé. mi parte vulnerable, sí. obvio, porque yo no... A ver, si estamos hablando de cuerpo, yo estuve en un momento de mi vida donde no tenía el mejor cuerpo y sin embargo la gente yo, me seguía igual uh -huh. y me bancaba igual. El mejor cuerpo, pero ¿para quién? ¿Para quién? Y yo, sinceramente, hoy lo transmito desde ahí, porque yo hice una transformación y la mostré en mis redes y digo, ¿qué fue lo que me pasó? Yo estaba en un pésimo estado emocional. Entonces yo, yo pero, transmito pero un, eso. Un, ¿Un pésimo estado emocional, Muri, a raíz de cosas tuyas internas oh, que te habían yeah. pasado? O por todo este mundo, ¿no? Que genera las redes sociales, Obvio, por inseguridad. Sí. Porque viste que también te genera esto que por ahí te, te, te sentís mal por los comentarios, por las cosas que te pasan, por, por el laburo también. Obvio, yo tuve... Bueno, yo si querés lo cuento un poco, me encanta igual hablar de este uh -huh. tema, porque está buenísimo. Eh, yo siempre fui muy flaquita, muy flaquita de chica y después tuve unas cosas emocionales de mi familia, bueno, ro, que se me rompió como mucha estructura y obviamente lo canalicé con ansiedad y, y engordé un montón y para mí era pasar de ser una chica como estereotipada o una chica con unos kilos de más y obviamente fue una, fue como una especie de, de, de espejo de lo que me estaba pasando a nivel interno, como les digo. Uh -huh. Y se reflejaba en mi cuerpo. Uh -huh. Después de un tiempo que yo logré acomodar cosas internas, porque les puedo asegurar que nadie que haga dieta eh, solamente y no solucione sus problemas emocionales Totalmente. va a cambiar. Uh -huh. O va a transformar su cuerpo, sí. que eso también está buenísimo que uh -huh. lo hablemos. En el caso que quiera hacerlo, ¿no? Total. Total. Pero si también ese, hay, es, una, hay una asociación de que el cuerpo que está bien... Es, el, es el, flaco, el flaco Claro Que no que tiene no, no, el otro lado Que tiene un cuerpo Y una contextura sí. Que jamás va a poder Tener el cuerpo de Tini Y usar las remeritas Con rayitas Y por ahí tenés Eso La misma edad que Tini uh -huh. Por ahí tenés No sé Y decís Yo no llego ahí A ese molde uh -huh. Está mal ser como soy Está mal que por ahí Me siento y se me hace un rollo No está mal No hace falta Que llegues a pesar 45 kilos toda la vida hasta, O sea somos distintos, somos ¿Liberos? diversos, somos. Uh -huh. in, no sé. Me encanta o sea, escucharlo, Yo no, los dos extremos para mí uh -huh. están buenos, digamos. No. Mi, mi, porque es la realidad, los extremos no están buenos. Vos entendés cuando estás saludable o no, digamos. Hoy te haces una analítica y decís, te, está todo perfecto. Pero, Pero hoy el sí es el punto? Sí. Uh -huh. La salud. La salud. No, Simplemente. No el cuerpo, el envase, no. ¿entendés? No, no, no. Porque podés. Eh, te, tener un cuerpo como Tini que decimos y todos dicen ay, pero qué flaquita es su es, contextura sí, es, cabrable, es, es, es, gremita, y es saludable también, y, total. y come perfecto y baila y se mueve vos decís claro, con lo que gasta de energía claro. esta muchacha uh -huh. ¿entendés? y lo mismo para el otro lado ¿no? porque Exacto. dice bueno, una persona que tiene eh, unos kilitos de más eh, no, está enferma no, tiene no, que ser dieta sí, no, sí, no pero sí, tiene si que ver con la saludable, saludable, claro. Claro. ahora sí si vos me decís bueno, tiene problemas de salud no sé, una resistencia a la insulina una obesidad Exacto. bueno Perfecto, eso es otra cosa digo, para mí ese es el punto Pero lo que tiene también eh, de bueno ¿no? las redes sociales Es que se genera como una cierta comunidad con la gente que te sigue Que sí. terminás como apoyando y ayudando a ¿no? un montón de personas En lo que cada uno elige aportar Siempre digo que hay que ser como muy verdadero con lo que uno que va publicando Y siempre seguir por el mismo camino Porque más o menos por eso la gente te sigue Entonces eso tienen ustedes tres que tienen un montón de seguidores Y se genera como una cierta comu comunidad Eso y también uh -huh. te voy a agregar algo Sí es un trabajo más. Total, uff ¿Qué ha pasado de decir? No tengo ganas 24, de publicar 100, esto, no, no tengo porque ganas. De verdad, más allá de que yo siempre lo tomo a chiste, la reina de los canjes, no sé qué. Son marcas que me contratan para mostrar sus uh -huh. productos, que yo lo haga, me lo muestre de manera genuina, porque los utilizo o no, es porque me pagan la publicidad. Total. ¿Entendés? Es y un que soy un medio para dar a conocer determinado evento, determinado producto, determinado lugar. Uh -huh. Eso también, no es que... Al igual que tengo mi otro lado de pequeños emprendedores que me dicen, che, ¿me das una mano? Yo te mando un regalito y vos lo mostrás. ¿Y sabes qué? Yo sé que le va a servir, ¿entendés? Sí. Uh -huh. Porque alguno de todos los seguidores que tengo le puede contactar para comprarle, para, no sé, y puede, puede llegar. Entonces, Porque en ese momento lexo. necesitaba eso, ¿viste? Que por ahí te contactan seguidores. Che, orneo? Chicas, ¿se ¿acuerdan que subieron en tal momento, no sé? festejaste el cumpleaños de tu hijo el dato Totalmente. de los globos? Sí, tomá, te ayudo y vas como ayudando a todos estos sí, pequeños sí, es emprendedores, academia. es verdad. Sí, creo que volviendo a lo que vos decías, Dani, también de, de ser real, un poco la gente cuando más se engancha en las redes con es cuando vos le decís... Me pasa lo mismo que a vos sí. Uh -huh. Me pasa lo mismo que a vos, estoy perdida No sé, no sé, no sé, la verdad que no sé La verdad que sí. estoy metiendo la pata Dejo el gimnasio, sí. eh, hablando siempre De ¿no? esta, sí, esta presión sí, sí. estética Me pasa lo mismo, sí. no sé No estoy ni más elevada, ni, ni nada O sea, sí. por ahí parezco, pero no uh -huh. y Creo que desde ahí, desde lo verdadero Es donde empezás a empatizar Y también a empatizar. Esto de, de, de conocer distintas realidades Lo que decía la horna y, y la muri de bueno, hay chicas que tienen su cuerpo, sus contexturas Si tu salud está de 10 Eso es lo que más importa uh -huh. Es difícil igual Siento que todo lo que decimos acá es como una intención hermosa sí, pero, sí, pero después es... es muy difícil Abrir el celu Es muy difícil, vos Muri debes tener no sé Un trabajo personal muy grande Para bancarte los ataques, la opinión Es muy difícil porque un eh... mensaje malo Pueden tapar los 100 mensajes lindos que alguien te sí. puede decir, ¿no les pasa eso también? Sí, sí, yo sí, aparte también sí. trato de trabajar como que bueno, este es nuestro... yo eso también, como todavía me acostumbré, sí. digamos, para mí cuando ya lo pasás, decís, bueno, ya está, ya sé que todo el mundo habló de mí, entonces digo, sí. bueno... No pasa nada, tipo, yo ya sé Pero porque, por, porque has hecho un laburo interno Muy fuerte exacto sí. pero ahí Y viene por otro lado, sumado a terapia Que seguramente has oh, hecho, y como ahí. terapias alternativas que, te, que, que buscamos, creo que todos Para sentirnos bien Para que bueno, ese solo comentario que ese, te bardeó no te afecte sí, total, total, total. Total. Y entender, perdón, y con sí. esto cierro pero, Y entender que cuando te bardean habla más de la otra Totalmente. persona que de vos, sí. porque vos estás haciendo lo que tenés ganas de hacer y que nadie te obliga a hacer. Pero es verdad lo que, decís, lo que quiero, hago lo que quiero. Pero es un trabajo interno Total. re, re grande el que hay que hacer para entenderlo, ¿no? Yo sí, creo es que ese es el mensaje por ahí que yo intento transmitir en las redes, es de eh, vos, digamos, poner la energía en vos, y vas a ver cómo, todo, cómo yeah. todo se empieza a ver mejor en tu vida, incluido si vos te querés ver mejor o no, porque es una decisión personal. Pero a partir de ahí es como todo se ve mejor, vos estás mejor con vos misma y eso. Y las cosas externas o las críticas que te hacen, porque obviamente todo el tiempo nos están criticando, porque estamos expuestas y es, y es parte de, Totalmente. De, del juego, uh -huh. eh, creo que te lo tomás de otra manera. Porque vos estás tan segura, digamos, de vos. Yo hoy, por ejemplo, con mi cuerpo no tengo complejos hoy, hoy. Y, y, y no capaz ustedes no mi mejor momento, pero yo hoy me siento bien con mi cuerpo, digo, y eso es un trabajo. Sí, es bueno, es un tema este que me gustaría que tenga, que, que vaya siguiendo y que tenga su capítulo y que podamos, ¿no? Seguir hablando y comunicando esto que creo que es sumamente importante, sobre todo para la gente que nos ve. Pero para ir terminando, ya terminamos, que cada una termine así con un, con un cierre chiquitito, mensajes sobre las redes, y sobre todo, mucha mujer que está del otro lado viéndonos. Me gustaría sí. que ustedes lo hagan. No sé, yo eh, creo que si bien estamos las tres acá y estamos todas producidas y todas en la tele, trabajamos de esto. Yo obviamente... me levanté así, no sé vos. Yo me de la cama. <sonido> oh, oh, sí, chicos. No. <sonido> sí, sí, <sonido> eh, <risa> la gente, o sea, nosotros hablamos de nuestra experiencia y por ahí quizás disculpen si suena como muy lejano a lo que pasa, porque somos la gente de la tele y toda esa onda pero somos gente común y normal, y igual que, que vos que estás del otro lado, seas varón o mujer y estás teniendo un montón de inseguridades. Estoy acá sentada pero tengo mil inseguridades, eh, no solo con mi físico, sino con mi vida y con un montón de cosas y es cuestión de hacerse cargo de lo que uno quiere, de tener la fortaleza de decir, bueno, voy para adelante, me digan lo que me digan, eh, no importa, trabajes de lo que trabajes, estés donde estés, te veas como te veas. Eh, hay una cuestión tuya, muy personal, muy íntima, busca ahí, eh, y también el tema de redes, seguí a la gente que te hace bien. Deja de seguir de a gente que publica boludeces sí. y la vida. Que vos decís, Dios, o que no estoy ahí. Yo <risa> este lugar de mierda. Yo vida ¿Sí? dejé, dejé seguir a Rocío Miraudia. Lo sigamos bien. Vivía en Miami. <risa> la sí. se y se te echó sí. abdominales. O sea, y empezamos. Porque están al pe. Lo pasan todo el día. Lo pasan todo Así que nada, sean libres. La vida es una. Pero nosotros sígan, no, porque somos reauténticos. No, no, no, no. Cosas a nosotros de... no nos dejen de seguir. No, lo no. último que quiero no decir, más de una vez he mirado para atrás y he hecho ay Dios, qué, qué incómoda estaba conmigo en esa versión. Sí. Sí. Ay, y no me di cuenta lo bien que estaba, no sí. hablo solo de lo físico, hablo Exacto. un montón de cosas. Uh -huh. Entonces, la inconformidad uh -huh. y la, el querer ser y estar y ser como otro nos lleva a perder tiempo uh -huh. y perdernos vida, así que nada. Gracias, ay, son lindo. muy lindas. Bueno, bueno, gracias. Hermosas mujeres profesionales y bueno, me, me encantó tenerlas y compartir un poquito ¿no? de lo que es este mundo que es enorme. Y preparar sobre todo, pienso, para nuestros hijos el día de mañana también para... Que sean buenas personas, Total. me parece. Y que cada uno busque la felicidad. Me parece que además todos estamos en la misma, buscando ser la felices, sentirnos plenos y, y conformes con lo que tenemos, ¿no? Y agradecidos sobre todo. Y, agradecidos. Que, y que no se comparen, porque todo el tiempo nos estamos comparando sí. esto. Veo a No, compárense con sus viejas versiones y digan, che, estoy mucho mejor que ayer. Hagan eso porque me parece que y es lo Sanador y lo más, sí. y nos hace aceptarnos como somos. Y Paladini y se lo pierde, último. Totalmente. De Totalmente. Oh, oh, <risa> Mirá cómo te cerramos la nota. bueno, gracias, chicas. Gracias, gracias bueno, a Dani. Gracias, Clary. Gracias, Y espero que a los que están del otro lado les haya servido un poquito todo esto hermoso que acaban de decir las chicas. Así que, bueno, gracias. Gracias. gracias.